A un día de conmemorarse el inicio de la operación militar o invasión de Rusia en U hasta la hora que estamos grabando este video, este video, se desconoce si la Unión Europea tiene algunos paquetes de sanciones de los cientos que ha impuesto a Rusia, pero no se ha dado a conocer. Pero bueno, una de las notas más importantes que queremos dárselas a conocer, amigos de noticias de última hora y de noticias internacionales mundo, es que el presidente ruso ha enviado recientemente un duro mensaje para los gobiernos occidentales. Igualmente para Joe Biden, el presidente de Siberia ha dicho que va a mantener su atención en impulsar sus fuerzas y esto lo ha dicho Putin luego de haber anunciado en el discurso de la Duma rusa, que Rusia ya no iba a estar en el tratado de armas estar con los Estados Unidos, aclaró que suspendía su estadía, y literalmente dice que Putin no va a estar bajo el yugo o que lo manejen directamente del norte o recibiendo órdenes, y por el contrario dice que va a poner a impulsar desde la Federación todo lo que tiene que ver con las fábricas armamentísticas nucleares de la Federación y ha enfatizado Putin que va a desplegar Rusia sus misiles intercontinentales continentales los Yars, los Kinsal, y que son capaces de llevar múltiples cabezas y ojivas nucleares y anunció también que va a continuar impulsando con la fabricación en masa de los sistemas de misiles hipersónicos y que va a llevar estos misiles los va a desplegar por el océano Un ejército y una marina modernos y eficientes son el garante de la seguridad y la soberanía del país el garante de su desarrollo estable y de su futuro por eso, como antes, prestaremos atención prioritaria al fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa. Bueno, esto lo dijo Putin recientemente a través de un video entregado a los medios en Lavos y a la Nación con motivo del Día de los Defensores de la Patria en vísperas de cumplirse un año de la operación militar de Rusia en Ucrania. Aquí el presidente Putin dice que Rusia prestará más atención al fortalecimiento de la triada nuclear. Asimismo, el presidente en Moscú anunció que el nuevo misil Sarmat actualizado entrará en combate para la Federación. Estas fueron parte de sus declaraciones. Prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la tríada nuclear. Este año los primeros lanzadores del sistema de misiles Sarmat con un nuevo misil pesado entrarán en servicio de combate. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire Kinjal, y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Circon.